Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al Team. La noche de ayer, antes de ir a dormir, los usuarios de Facebook comenzaron a compartir un video que en las siguientes horas se volverá viral. El usuario Francisco Ojeda publicó la siguiente historia acompañada de un video. Buenas noches amigos de Facebook, antes de ver el video quiero aclarar una cosa, el video fue grabado en mi trabajo, no debía de compartirlo pero alguien más ya violó mi privacidad compartiéndolo fuera del trabajo, así que antes que nada quiero dar mi versión si ya lo compartieron. Por lo menos puedo decir qué pasó y no ser objeto de burla y poder defenderme. Soy guardia de seguridad, rolo turno de mañana y de noche. Solo queda un guardia por turno de 12 horas y antes de que alguien se ría de mi respiración agitada, de mis groserías y demás, tuve los huevos para quedarme a grabar y no salir corriendo sin antes tener una prueba sólida de que no me estaba imaginando las cosas que se verán en el video. Si vas a comentar alguna pen... solo piensa antes que hubieras hecho en mi lugar. Creo que no es necesario explicar qué se ve en el video, es más que obvio Mejor véanlo con sus propios ojos. No mames, güey, necesito que alguien venga, güey. Eh, se escuchan cosas, güey, y... No mames, se escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey, me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. güey, oh, güey. No mames güey, no prenda la puta luz güey No mames cuchi güey No seas ojete güey No mames No mames güey Hay alguien güey A la verga No mames Su puta madre güey No mames No mames ¡No mames, En el video escuchamos claramente que el guardia está alterado y por lo que vemos después de escuchar el ruido de la regadera, prendió su celular para documentar lo que estaba pasando, al mismo tiempo que se comunicaba con otro de los guardias que quizás se encontraba en otra área de la empresa. Lo que vemos a continuación es realmente escalofriante. Tras uno de los muros en el interior de las regaderas, vemos un rostro blanco asomándose levemente mientras el guardia entra. Y como bien lo dijo, tuvo el valor para quedarse y poder grabar un poco más aquella entidad que lo observaba desde la oscuridad. ¿Ustedes qué piensan de este video? ¡No seas gente güey!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 El video recientemente se está compartiendo en las redes sociales por lo que les he presentado primero la historia y buscaré hacer una investigación más profunda para descubrir qué hay detrás de todo esto. Y recuerden que todas las noticias y sucesos sobrenaturales que están ocurriendo en el mundo se los voy a estar presentando aquí en este canal, por eso suscríbanse y denle click a la campanita. También síganme en todas mis redes sociales. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente caso.